El 6 de no, abril, ¿Qué? mañana ¿Qué? es el ¿Qué? cumpleaños ¿¿Qué? de Jesucristo el Según... sí, sí, sí. Mira, Belén, Belén Hola. Hola, me dice me dice aquí este que, que Jesucristo, según buenas teorías, nació nació el 6, ah, el 6 de abril. Por lo tanto, mañana es el cumpleaños de Jesucristo. Claro, felicidades. ¿eh? felicidades. Que coincide mañana. con el Holly, claro, <risa> claro, claro, Entonces Vamos a celebrar el cumpleaños. El cumpleaños de Jesucristo, el Holly y la... Alegremente, con colores, como tiene que ser, Claro, ¿no? claro, claro. Con alegría. Esto con es maravilloso. El cumpleaños de Jesucristo. Esto es mañana. Esto es, es Mañana. Mañana. <risa> es? 6 de abril es? del 2023, Jesucristo cumple 2023 años, pero no los aparece. Desde luego que no la no, no, no no, no, no, no, no aparece. No. No, no, es que, un momento, ¿sigue grabando? Sí. Es que una de las cosas que hace es que sube yoga. ¿Yoga? ¿Hacía yoga? Hacía, dice, hace. ¿A que sigue haciendo yoga? <risa> Nunca dejará de hacerlo. Vaya, según tengo entendido. Es, vaya yo lo vi en su día pero últimamente ya no lo he visto pero hace yoga. hace, hace yo yoga. Queda bien el rojo ese. Oh, ah, eh. ¿Hay suprito algo? ¿Cómo es? Eh, alegría. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Eh... Eso yo lo hacía hace tiempo, Eso lo hacía yo. Eso lo hicimos el otro día aquí con Lili y todo eso. ¿Con quién? Con Lili. ¡Uy! En la Uber aquí abajo. Creo que acababa de venir, no me acuerdo. Hace poco tuve, le das valor a pieza, claro. ¿no?